con Miquel para hacer el reto de las garajeas. Hace tiempo que quería hacerlo y tengo ganas de probar si son tan realistas como dicen. Así que hemos pensado que para poder probarlas y hacerlo un poco más divertido vamos a hacer cuatro minijuegos y según si vayamos perdiendo o ganando en cada minijuego tendremos que probar una garajea. Pero hay tres reglas. Número uno, no nos podemos retirar. No número dos, razón. masticarlas obligatoriamente y, y la número tres, no me acuerdo. Tragarlas. No, Hay ganas. que tragarlas, o sea, no se puede escupir. Así que buena suerte. Buena vamos. Ponlas aquí. Esto <risa> <risa> <risa> cómo como huele, ¿eh? Pues imagínate cómo estar. Ese es el pañal sucio, tío. No sé, tío. Sí. Ya está, las dejamos aquí. Bueno, pues el primer juego va a ser el Save... Something. Say something. Si alguien no lo conoce simplemente decir palabras aleatorias hasta que. Y pierdes, si no sabes qué palabra decir o si repites palabras. Y el que pierda? Se come una abominada. Pierna. Camiseta. Caballo. Coche. Moto. Banco. Cabecera. Blanco. Rubio. Rojo. Ojo. Águila. Pelo. Piso. Boca. Coche. Diente. Motor. Caja. Oreja. Cubo. Cejas corazón Gato. Banda. Cierro. Vale. Hipopótamo. Caballo. Lámpara. ¡No! <risa> ¡No! ¡Oh, Lo siento. No. Sí, mira. ¿no tienes que mirar por Pero, la mano? ¿Pero puedo mirarla después de cogerla? Sí. Pero ah. ya la necesito ya, ya. Venga. <risa> tiene la tiene la vista. Señala, Mira, te la boca. A ver, me gusta. ¿Te demos algo por si acaso? Qué te masticas? Mm. ¿Te ha tocado buena? ¿Qué te ha tocado? El verde bueno era o... o lima, lima limón sí. o, o hierba. Y Te ha tocado lima, ¿no? Te ha buena. Venga, la segunda, segundo turno. Águila. Ventana. Hipopótamo. Pomo. Caballo. Persiana. Perro Lince Gato Pared Ratón Uana. Cerdo Marco Coche Caballo Asiento ¡Soy tonto de <risa> ¿Qué, sí, ¿Qué tienes? ¿Tienes hambre o qué, Miguel? Has venido con hambre al juego Sí, sí, yo con hambre <risa> Ese no es un juego. Igual en alguno tienes más fuerte, Miguel. Buah, me ha tocado que otro, ya Ya, ya verás Bueno, bueno el azul. Azulito. Pastel ¿no? Sí sí sí. Ese no se es le de Pasadillas. A ver, no, eso no está malo. Te lo comes de nadie? Mmm, torico pasadillas. Ah, sí, lo estoy oliendo, chaval. El siguiente videojuego lo hemos llamado Le los labios challenge. <risa> y es que básicamente eh, uno tiene los cascos puestos así, escuchando música a tope y no puedo oír nada Y yo tengo que hacerle adivinar una frase y él me tiene que leer los labios para adivinarla Así que si consigo que la adivine, gano y si no consigo que la adivine, pierdo y me como una garajea Hacemos una de cada uno y tenemos 20 segundos de tiempo 20 segundos, vale. Así que venga. venga. son frases de cuatro palabras cortas Round one. Mi Mi Cerdo Cello Cerdo Cero Cerdo. Cepo. <risa> Cerdo. Cerdo. Es. Es. Rosa. Coser. Rosa. Rosa. Rosa. Sí. Tiempo. Wow, justo 20 segundos y 86. Round <risa> 2. Tú. Tú. Casa. Casa. A esta. ¿Ca? -ca? Casa. La. Casa. Casa. La. Casa. Las... Ca... <risa> Ca... La Sa... Es... Es... Roja. Roja. Muy bien. Bueno, ah, lo he hecho hace como 20 segundos, eh. Se ha As... pasado el tiempo, Miquel, no. 21... segundos O sea, está claro. Lo siento. Está ah, bueno yo a fin de Así que gracias. A fin ¿No de semana, ¿me recomiendan ¿no? todas? ¿Cuál quieres? No puedo decir, ¿qué Ahí te toca ya una mala, una asquerosa Rosa, rosita Rosa, Rosita No sé, creo que igual es el de pañal Venga, mastica <risa> ¿Qué es? Es <¿De> que... <risa> Está malo, pero... ¿Pero aquí qué sabes? Pero, no sé, yo no sé identificar qué es, no sé qué es bueno, siguiente minijuego. <risa> Hemos descubierto que eran calcetines malorientes. Claro, calcetines sucios, pero no, no sabíamos ni reconocerlo, así que no sé. Qué asco. Vale, el siguiente minijuego es... es que tampoco sabemos cómo llamarlo. Es básicamente el juego de yo digo una palabra y con la última vocal formas la palabra. Por ejemplo, eh... ¿La última vocal. O sea, la, la última sílaba. Sí, sí. Luego, armario, y tú dices, yo rioja por ejemplo. Ah, espera, y no, hay, o sea, y no puedes estar más de tres segundos pensándolo. ¿Más de tres? Sí. O sea, ¿Tú te puedes quedar así media hora pensando. Jamón. Moja. Japo. Por. Ha perdido, ha perdido. Ya está. No sé, sí, es súper difícil esta ¿no? no, ya está. La comes, comes, comes. Oh. Bueno, a ver si ahora mí me va a tocar el más repugnante de todos. Vale, me, vale. Me... Ojos. me va a tocar el de vómito, ya verás. ¿Lo ¿Pues, sugió? <risa> Blanco. No, el mundo, ¿De que el no, no es Tiene que ser blanco. No, el coñero, mete el primero. Ay, que estoy bueno, por favor. No te gusta ninguno de esos. De coco. No te gusta coco. Me das por el coco, pero, <ríe> pero bueno. Cuando entró lo que acaba, ¿qué, qué era el otro? Eh, esto de. toallita de bebé. Es que el coco me da tanto asco la toallita de bebé, tío. No creas, eh. ¿Tengo otra lámpara? Sí, sí. No, te atradas. Te atralas. Te atralas. Te haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no lo he dicho hasta el coco. Es el bueno, ¿eh? Tío, cometelo. No, no puedes cumplir, cometelo. Espera. de golpe, esa. No, así que salto. Lo único que puedo que no soporto, Es que asco. Round Eh. Bota. Árbol. ¿Qué? Árbol. Dice, bota. Bota árbol. No hay ninguna palabra que se dice por ta. Tablón. Pero. No, has perdido ya. ¡No, no! ¡No, Si, creo que es Tutti Frutti o que hace 10 sucias otra vez. ¿no? Está bueno. ¡Oh! ¡Dia! <risa> ¿Qué es? Es de que hace 10 sucias, ¿no? <risa> ¡No, tú ¡No, ¡No, ¡No, ¡No, ¡No, Ahí está, ahí está. Vale, pues ahora vamos con el cuarto challenge, que lo hemos llamado, Adivinar la canción challenge, que consiste en, pues, nuestra cámara va a poner una canción así desde el principio. Y tenemos que adivinar lo más rápido posible, o el título de la canción, o el cantante. ¡Ya! Yes. Perry! ¡No! no sé sí, cómo se si va a cambiar ni, ni, ni, ni, ni, ni si sea la cantante no sale la tío mmm tienes hambre esta tarde mikel eh no me ha dejado ya veo Edge, eh, no mires La buena buena oh, estás buena o buena otra vez tío deberíamos quitarlas que ya hemos no pasa bien tu estrés ya el ave eh, sorry for Paris Rocket, ¿no? ¿Qué? Sí, de. Yo tengo que no conozco esa canción? Si tú, de. Ay, ah, sorry for Paris Rocket. Esa es. Porque... <risas> <risa> tío. Coma, coma. Super difícil esa. Ay, que no me te quedas quebrada. Uy, que mamita tiene esa. No, blanco. Puedo... Oh, coco, no, por favor. Te refiero a que me toque el otro que es. ¿Qué es? ¿Huevo eh, tío... podrido? A <risa> toallita de bebé. Ah, toallita de bebé, prefiero que me toque mil veces eso que usar de coco, por favor. O sea, vomito. <risa> <risa> toallita de bebé. Oh, qué bien, pero como que bueno, pero tal, de Es como... ¿Sabes usar? Sí, que te la metes como metete una toallita en la boca. ¿Lo has probado una vez? O sea, sé sí bueno, no cómo huele, tío, ¿Sabes cómo sale también? ¿Te eh, chupado sí. no, más? Bueno. No no, no chupas Te lo no. juro no, que viene, ojo. No, no, ¡Ya! Eh. Dime si he comido. ¡Niki <risa> ah, si yo nunca había sacado en mi vida, tío ¿No? Si, sí, dime si conmigo que hace travesuras, letras, de travesuras, de travesuras Yo me sigo muy pita, se van dos minutas, tío Pues si, no, no es como en piedra, tío, ven, dime si conmigo, la lo ha dicho, venga, yo cállate no, y yo, no, y no, no, no, no, ah, Voy a me aquí. <risa> <risa> no, vale Esa es, o comida de perro chocolate. O chocolate, o pudín de chocolate <risa> Voy a comer al perro <risa> <risa> Bueno, estoy unidos es aquí, tío <risa> <risa> Trágatela no Es la escupa <risa> Vale, hemos decidido añadir una, un minijuego más y es el eh, ponte las camisetas más rápidas Challenge Tenemos aquí un montón de camisetas tengo tres y... Y tengo otras tres ahí puestas colocadas estratégicamente. <risa> Entonces la cosa es que le damos al tiempo y el que más rápido se la ponga a todas, ha ganado. Y una cosa, esta ronda final, el que pierde, se come dos. Bueno, venga, vale. vale. Una, dos y tres. No, espere, <risa> Naranja es la de vomito. O al baricoque. Se por favor. ¿A ¿A no va a ser, Igual vomito. Es que voy a vomitar, o sea, ¿dónde está la bandejita de vomito aquí, aquí con los demás vomitos. <risa> ¿Tenemos <¿Ares> <risa> <risa> la bandeja de vómitos? Por si acaso. qué es que asco. es lo otro, eh. maricoque no, sé. no es melocotón. Que no la de oh. oh. rico, ah. ¿eh? Oh. Oh, oh. oh. Te vas a la pera? Oh. Está rico. Oh. <risa> ¿Sabe? Bueno, tras un breve vómito publicitario, eh, patrocinado por su Rita Suscrita, pues, volvemos al vídeo. Vale, venga, ya basta de garajeas, tío, tengo todo el estómago revuelto, qué asco. Bueno, revuelto y vacío también, ¿no? No, sí, va un poco vacío, <risa> Bueno, pues este ha sido el vídeo de la semana, esperamos que os haya gustado. Si queréis hacer alguna sugerencia de algún vídeo que queráis vernos hacer o de algún challenge que queráis que hagamos, nos lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! pa <laughs>